Hasta Poveda de la Sierra se ha desplazado hoy el Viceconsejero de Medio Ambiente para hablar de las inversiones efectuadas en esta zona. El Viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán se ha desplazado hasta Pobeda de la Sierra para informar de las diferentes actuaciones acometidas en el Parque Natural del Alto Tajo, incluidas en el Plan de Mejora de Caminos Forestales. Se van a invertir en la provincia de Guadalajara en torno a 3,4 millones de euros, uno y medio aquí en esta comarca. Además, totalmente fundamentales en unas zonas de, de, tan despobladas porque suponen un uso fundamental para temas agrícolas, ganaderos, forestales, eh, uniones entre distintos pueblos, con lo cual una infraestructura básica. ...y la que nos estamos muy orgullosos del gobierno regional... ...por fin poder haberlo sacado... ...estamos hablando de una infraestructura... ...que supone 13 millones y medio en toda la región". Una ocasión que ha aprovechado para pedir... ...que se extreme la precaución... ...ante unos días con elevadas temperaturas. Sabéis que estamos en plena ola de calor... ...con lo cual si siempre pedimos prudencia y responsabilidad... ...en estos momentos aún mucho más... ...y pedimos que si no es imprescindible... ...evitemos aglomeraciones de gente... ...con el riesgo que ello puede conllevar para incendios... En este caso, en el Alto Tajo, hemos implementado con unas patrullas de vigilancia, limpieza y mantenimiento que están haciendo una gran labor y que están ayudando mucho a que esto que estamos diciendo se consiga. Pero nada de ello es suficiente si la ciudadanía no está mentalizada en que tenemos que cuidar y respetar nuestro medio natural y más aún cuando tenemos un riesgo tan alto de incendio como son estos días. Así, ante cualquier detección de humo, llamen al 112 y extremen las precauciones.